Cuba recibe a migrant, emigrantes haitianos y lo devolverá a su país. El, ministro, el Ministerio de Exteriores de Cuba comunicó este miércoles que ha recibido y asistido a varios migrantes haitianos que quedaron varado en la isla en su travesía marítima hacia Estados Unidos y los devolverá a su país de origen. Los haitianos cuyas embarcaciones llegaron a las costas cubanas en el pasado día, en los pasados días han recibido todas las atenciones necesarias, incluyendo asistencia médica, y permanecen alojados en varias instalaciones acondicionadas para ellos según una nota de prensa de la Cancillería Cubana. Señores, este tema de lo que son los haitianos que han salido después del terremoto a varios países. Los haitianos y documentado en el campamento improvisado de la ciudad de Tesa, en el río en donde se refugiaban miles de migrantes, se encuentra desocupado desde este viernes. Muchos de los haitianos que habían emprendido su viaje a Estados Unidos decidieron regresar a México. Otros miles han podido entrar al territorio estadounidense, pero esperan una audiencia con un juez para determinar si pueden permanecer en dicho país. ¿Eh? Bueno. ¿Qué pasa con esto? Me explico. Cada quien, cada país tiene sus reglas. No he visto el primero criticando a Cuba que lo va a deportar para su país. Estados Unidos, lo que lograron pasar, porque es una ley que te, te, te permite eso, pelear el juicio, pero si un haitiano no tiene ni una cata ni una garrapata en Estados Unidos, va deportado con ese juez. Ahora, hay dominicanos que se han quedado y llevan el caso. Hay muchos que lo llevan de afuera y se pierden. Pero hay muchos que han ganado el caso y le dan su papel en Estados Unidos porque tienen hijos, porque tienen mucha familia, porque tienen padre, madre. ¿Entienden? Le dan un permiso para estar en Estados Unidos. Pero los haitianos, los extranjeros que llegaron a Cuba van a ser deportados a su país. Entonces, cuando nosotros intentamos deportar los haitianos, los malos, los más malos son. Somos la, la gente más mala que hay. Ay, que no, que no somos. ¿Eh? Es así. ¿Tú entiendes? Que no, que somos malísimos, que lo están maltratando los haitianos. Cuando Ale Díaz aquí implantó que Ale Díaz fue uno de los que eliminó que vivieran en construcción. Claro, claro. Eso hablamos el otro día. Que Ellos aquí, están pagando ahora aquí, eh, casas no aquí. No se usa un haitiano aquí viviendo en construcción. No se Antes usa. era en construcciones ya no, les di el síndico, se, se empeñó en eso. Es así, es así. ¿Eh? Entonces debemos nosotros como ciudadanos, donde quiera que vamos tenemos que darle cuenta a la ley. A la ley. En Ajá. cuanto a eso los haitianos, lo más nosotros los lo maltratamos, porque ahí está Cuba y lo va a deportar, le da su asistencia médica, igual que aquí, claro. que un alto porcentaje. Pero los haitianos tienen demasiados beneficios, aquí aquí se les, los hospitales, los haitianos, <risa> el, el país ¿no? de nosotros le hizo universidad, el gobierno anterior hizo un universidad. hizo la universidad. Le hizo hospitales, ¿Sí? e incluso hay hospitales en la fr zona fronteriza de ah. este lado, no, no, no, no del lado de ellos, sino de este lado. Porque debiera de ser del otro lado. No, no, no, porque hospitales. es que ese, los hospitales en la zona fronteriza son de nosotros, de, de, de República Dominicana, y como nuestro país, nuestro país tiene el derecho de hacer su, es más, yo me voy más lejos, esa zona de la frontera debería ser desarrollada, debería ser una potencia económica, y óyeme, una cosa para evitar que todas esas personas, eh, que todos esos migrantes, no tengan, que, no tengan la necesidad de venir a las grandes ciudades, Santo Domingo, Santiago, aquí Macorís o Puerto Plata, a buscárselas, sino que se queden ahí cerca de la frontera sí, y no tengan que, via que viajar tan lejos. Porque hay una ley supuestamente fronteriza que, que es para incentivar el desarrollo fronterizo y tiene 20 años y la frontera sigue siendo lo mismo. Lo un, mismo, un, y no cambia cambian no candados. Un abandono y una cosa. Entonces, por eso, esos haitianos que cruzan la frontera vienen para acá a buscarse la, a, a las ciudades grandes. Y por eso que nosotros nos quejamos. Mira que aquí hay mu muchos haitianos, aquí en Macorís que, que no hacen nada, que se meten a, lo, a las construcciones. Sí, sí. O sea, si, si se meten ahí, los gobiernos de este país se hubiesen metido a cuidar la zona fronteriza, no estaríamos pasando lo que está pasando. Claro, ahora. claro así es, así es. Entonces debemos debemos debemos mejorar eso. sí el, el, el, no, Está encendido el programa eh. paralelo. Sí. Muchachones. No, no tienen una dicolaya ahí, este No, ese es varón. No hay, no hay manera, por favor. No hay, no, hay no hay manera, no hay manera, varón con usted. No. ¿Eh? Así que ya... Ay. No, y mira, y mira, lo que están haciendo estos países, o sea, Cuba, bueno, los de Estados Unidos, me dio pena verlo, porque, o sea, con en, en, en, en caballo, con látigo, a mí me dio pena verlo, pero sí eso Esa repatriación de los ilegales de cualquier país, pero en este caso hablando de los haitianos, tienen que hacerlo más humano. O sea, ven ustedes, vamos a, vamos a llevarte y después, ¡fua! tranquilo, en un camioncito, pa, claro. y te devuelven tranquilito, pero no, no evitar como hacen en Estados Unidos. Eso debe, da pena. Porque si son, son gente ay, que la... si nosotros le damos con el no, ay, ay, ay, ay. No se sabe. Donde estuviéramos nosotros ahora mismo. Viral, una semana. Una guerra. Ay, porque esto, para criticar tanto los países, pero para asumir, y, y, y Francia puede asumir eso también, vamos... La comunidad la, internacional claro, tiene que asumir... Claro, no, no, la Nación Unida. La comunidad internacional tiene que asumir el control para Que manden los Caco Azules, que, no que son los que arreglan eso. Oye, lo, no, ¿tien? pero los Caco Azules, los Caco Azules duraron 14 años ahí. ¿Y qué pasó después que, que salieron? El mismo cabo otra vez. Sí, pero que, que lo metan por... de nuevo. Bueno, porque es ellos, es ellos es tienen que controlar. No eh, militares que cobran mucho dinero ahí. Tú sabes. Ellos... Un, mili un militar de los Caco Azules no, no cobran 5 cheles, ¿no? <ríe> ellos, ellos eran los que <ríe> tenían eso controlado. Y, y ya está un presidente, le matan. Y ya, y a dónde vamos a llegar con esta gente? Bueno. bueno.